Muy buenos días mi gente, ¿cómo están? Les comento que aquí estamos excelente y mejorando un día especial hoy, cada día que amanece es un día especial, pero recuerden que allá afuera es un campo de batalla donde vamos a pelear todos los días, que cada meta a la que estamos llegando es una victoria. En este video vamos a estar hablando de unas de las reglas que debemos aplicar a nuestras vidas para poder salir adelante, para poder llegar a esa meta que queremos. Todo el mundo tenemos una meta y queremos llegar a esa meta lo más fácil posible. El tema que queremos hablar hoy es la disciplina no es suerte, es disciplina el éxito en la vida a menudo se atribuye a la suerte, la idea de que algunas personas simplemente nacen bajo una estrella, estrella de la suerte o que la buena fortuna le ha sonreído sin embargo, aunque la suerte puede desempeñar un papel importante en el éxito de algunas personas, a menudo es la disciplina, no la suerte lo que le distinga a una persona más exitosa del resto. La disciplina es la base del éxito, es la capacidad de establecer objetivos, crear plan para lograrlo y luego seguir adelante con las acciones necesarias para alcanzar ese objetivo. La disciplina requiere una sólida ética de trabajo, automotivación y voluntad de dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para lograr el éxito. La disciplina no es algo que viene naturalmente en la mayoría de la gente, es una habilidad que debe desarrollarse y perfeccionarse con el tiempo. Requiere un compromiso en el con el crecimiento personal y la voluntad de ir más allá de la zona de confort. Las personas con más éxito conocen esto y hacen de la disciplina parte de su rutina diaria. La disciplina es lo que permite a una persona desarrollar las habilidades y hábitos necesarios para el éxito. Por ejemplo, un atleta disciplinado entrenará duro todos los días tendrá una dieta saludable, priorizará el descanso y la recuperación para lograr un máximo rendimiento. Un emprendedor disciplinado dedicará muchas horas, muchos días para, para mejorar continuamente el modelo de su negocio y tomará decisiones inteligentes para lograr el éxito financiero. Por otro lado, Aquellas que confían en la suerte para lograr el éxito, a menudo no logran ver resultados a largo plazo. Pueden tener un golpe buena de fortuna, pero sin disciplina no puede capitalizarlo. La suerte puede darle a alguien una ventaja inicial, pero es la disciplina lo que le llevará hasta la línea a llegar hasta la línea final de la meta. Y algo que debemos entender es que la disciplina es algo que nosotros podemos desarrollar como persona. Podemos desarrollar como persona con el correr del tiempo. No es algo que esté reservado solamente para algunos elegidos, como muchos creen. O a alguien, algunas personas que nacen con un talento especial o un don especial. Aunque muchas personas nacieron con dones especiales muchas personas nacieron con un talento especial don especial pero qué pasa que muchos de ellos no lo desarrollan entonces no puede aprovechar al máximo de ese talento y de ese don que se le ha dado cualquiera puede desarrollar la disciplina al, hasta al establecer metas crear un plan y luego seguir adelante con las acciones requeridas para lograr esas metas. En el éxito de algunas personas es la disciplina que me diferencia o que le diferencia a una persona más, exi más exitosa del resto. La disciplina es la base del éxito y requiere una sólida ética de trabajo, automotivación y la voluntad de dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para lograr el éxito. Cuando uno cultiva la disciplina cualquiera puede llegar a lograr esa esa meta o ese objetivo crear una vida con sentido y con propósito bueno mi gente ojalá que esto le ayude a entender un poquito lo que es la disciplina y pueda usted aplicar a su vida. Porque es uno de los pasos que necesitamos aplicar en nuestra vida como seres humanos para llegar a esa meta y esa meta que te llegará al éxito. Y, y al éxito y por ende vivir una vida exitosa y con muchas bendiciones. Bueno mi gente, muchas gracias por todo y nos vemos en, la siguiente, en el siguiente video. Que tengan un lindo y excelente día. Bendiciones.